Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me llamo Nuria. Soy, como sabéis, vuestra tutora en este curso que empezamos hoy y que vamos a terminar el 6 de diciembre. Aquí tenéis el nombre del curso. Os voy a enseñar un poquito cómo es la plataforma donde vamos a trabajar. Aquí tenéis el nombre del curso, las fechas. El 6 de diciembre va a ser nuestro final de curso y en ese día ya sabremos cómo manejar las plataformas eh, Moodle para eh, trabajar como tutores de cursos de formación en línea. Voy a enseñaros un poquito qué es lo más importante para empezar a funcionar en este curso. Aquí en este recuadro de la derecha tenéis información para encontrar ayuda sobre problemas técnicos que podáis tener Importante también para nosotros es este cuadrito que está debajo, que es donde está alojado el correo electrónico interno entre, entre todos los participantes del curso. Os aconsejo que os suscribáis a, a él. Aquí tenéis, veis por ejemplo, a el sistema me avisa que tengo un mensaje no leído. Si pulso sobre ver correo me aparecen los mensajes que no he leído. Os aconsejamos que... Eh, clicando aquí en pulsando sobre preferencias, os suscribáis. ¿Veis? Aquí de esta manera os podéis suscribir al, al correo para recibirlo en el correo personal y así no perderos nada porque es importante mmm, recibir correo porque ahí os iremos anunciando el trabajo que hay que ir haciendo y para estar al día. Eh, solo habría que ahora pulsar OK. Yo voy a cancelarlo porque... No necesito hacerlo. Debajo de la mensajería tenéis el calendario, muy importante también. Ahí iremos anunciando los diferentes eh, momentos importantes del curso. Eh, si veis, si ponéis el cursor sobre una fecha, aparece una pequeña descripción de qué es lo que ocurre ese día. Vosotros mismos podéis añadir vuestros propios eventos. ¿Vale? pulsando sobre nuevo evento, podéis describir aquí la notita que queréis que aparezca y elegir las fechas, ¿vale? Eso es eh, lo que se puede hacer ahí. También es importante ya en la barra izquierda Veis, si pulsáis sobre participantes podéis ver los compañeros y los tutores del curso, ahí están sus correos electrónicos si los necesitáis. Eh, también tenéis aquí los distintos tipos de actividades, vamos a ir poco a poco con ello. Ahora vamos a empezar el módulo 1. Antes de ello, si os apetece, estaría muy bien que entraseis al foro que se llama cafetería, aquí lo tenéis. Donde veis ya hay mensajes de los compañeros. Aquí socializamos un poco y nos conocemos unos a otros para facilitar un poco el trabajo. Bien, está ya publicado el módulo 1 del curso con el que empezamos esta misma semana. Eh, los contenidos que vamos a trabajar los tenéis aquí. El mensaje de bienvenida, la organización de los foros y del perdón, la elaboración del calendario, la organización de los foros y del chat. Y la evaluación en los cursos en línea. Este simbolito significa eh, que aquí hay contenidos para visualizar y sobre los que luego vamos a reflexionar en foros, como por ejemplo, veis, se pulsa sobre eso y aquí tenéis eh, los foros donde ir debatiendo e intercambiando impresiones. Puede haber otro tipo de actividades, también puede haber chats, veis aquí están los iconos de los diferentes tipos de actividades. En este módulo, por ejemplo, básicamente tenemos foros y un cuestionario en el, en el eh, eh, apartado dedicado a la organización de foros y del chat. Pues muy bien, esto es creo lo más importante para empezar. Mucho ánimo, eh, estoy a vuestra completa disposición mediante el correo, en los foros, en los chats que organicemos. Cualquier problema por favor eh, poneros en contacto conmigo. Un abrazo y hasta pronto.